Actualmente estamos tratando con técnicas de reconocimiento de patrones en hospitales para mejorar los diagnósticos médicos, sobre todo en, en salud mental, en niños con TDAH e incluso predicción de suicidio. Nuestra idea es que en psiquiatría y psicología eh, hay muchas enfermedades que no están evaluadas objetivamente y estamos intentando encontrar métodos que permitan determinar la, la enfermedad y, y apoyar a los doctores. Los principales retos, yo creo que para la mayoría de los investigadores, es eh, saber bien lo que se ha hecho hasta ahora, después intentar integrar no, diversas líneas de trabajo y tener ideas novedosas. Mi investigación se centra en el desarrollo de nuevos materiales para condiciones en distintos sectores, como puede ser el aeroespacial, el de energía, en condiciones normalmente extremas, y en este ámbito lo que intentamos hacer es pequeños avances en campos donde hay posibilidades para incorporar nuevos materiales.